Miren que hasta se... ¿Cuánto se demoró aquí? Cuenten las velas a las que se demoró aquí. ¿Ven? Por eso un análisis tradicional no sirve. Te confunde. Sin fractales entras en estos errores. O sea, cada vela es semanal. Esto es una locura si no entiendes los procesos de manipulación. Vas a seguir batallando una y otra vez con el mercado. Porque hay, un, hay algunos traders que dicen, no, pues es que es la vista. Sí, pero si tu vista todo el tiempo, lleva más de cinco años, búsquele y búsquele y búsquele patrones, va a buscarle patrones. Y no hay patrones. Miren, por favor, se los voy a, a, a, a mostrar para que caigan en cuenta. O sea, simplemente está ahí a los ojos de nosotros y simplemente hace falta que nosotros nos inseremos con nosotros mismos, ¿sí?, pero hay que sincerarnos con nosotros mismos para decir, ok, acá está el backtesting, acá está el mercado, acá están mis altos y mis bajos. Si no es que el indicador me diga dónde comprar y vender, el indicador me recolecta la información matemáticamente, repito, repito matemáticamente y me dice, este podría ser un fractal semanal, míralo tú, analízalo tú si ese, eso que yo estoy diciendo como el indicador de fractales... Podría ser una confirmación de posible venta en semanal Me da la probabilidad O sea, yo no tengo que estar busque y busque y busque patrones Miren que esto es lo que les iba a mostrar Porque yo le digo, es tan extenso Vamos en el segundo punto ¿Listo? ¿Dónde está el precio? Ubico las zonas de oferta y demanda Listo, ese es el otro punto Listo, ya ahorita lo, lo ponemos en backtesting en otros dos para buscar las zonas de oferta y demanda, aunque eso lo tengo que hacer para otro video, ¿cierto? Por eso activa la campanita para que te llegue la notificación y puedas potencializar tu trading de una manera brutal.